...aspectos que se han tratado acá y que no ha sido posible hacer el comentario. En lo que tiene que ver con la inquietud que ha venido presentando Yerian hace unos días con lo que posiblemente esté pasando en el Ayuntamiento Municipal y la aprobación del presupuesto para el 2020. Creo que es de ser cierto esto, estas informaciones que han salido... Eh, de manera no oficial, porque no se ha atrevido eh, nadie a decir quiénes son esos regidores. El hecho de que se esté sonando, de que se esté dando esta situación de que para la aprobación del presupuesto de San Francisco de Macorís sea necesario que se les ofrezca o se le entregue algún tipo de beneficio, sea canasta, sea dinero en efectivo, aunque sea para lo que usted quiera que llevárselo a la gente para obras sociales, olvidemos no obras eso. sociales. No es aún no si... regulada. Ajá, y aún sí, no regulada, para que se escuche bonito. Sí. Aún siendo vamos a decir que sea con toda la buena intención del mundo, que es para ayudar. O sea, no es posible bajo ninguna circunstancia que un regidor esté manipulando o esté chantajeando a una alcaldía, a una institución para que esto sea aprobado. ¿Cuál es la función de usted? ¿Cuál es la función de un regidor? No es salir a dar obras, hacer entre a promover obras, ni a, hacer, ni a, ni a promover dar... promover obras, no hacer tiene entregas sociales. Ni a dar romo con o sea, eso. Ni a dar romo. No, no. Su función es legislar y tener parado en una alcaldía un proyecto de aprobación de un presupuesto, por Dios, con una manipulación o chantaje. Tiene la sala capitular de San Francisco de Macorís que revisarse. Tienen... Los que están incidentando esta, esa, la aprobación del presupuesto tienen que ver qué va a suceder, porque no es posible que nosotros tengamos un ayuntamiento parado por esto. No. ¿En qué cabeza cabe que usted como funcionario esté realizando este tipo de accionar? Habla muy mal y deja muy mal parado. Y quienes han, en el caso de, de quienes han emitido estos comentarios que son fuentes que me parece que ayer ya han recibido y que hemos sí. escuchado a otros comunicadores y gente que está a lo interno del ayuntamiento decirlo, pero por Dios, hay que denunciar esto, pero hacerlo de manera pública, porque es que no podemos tener a un pueblo que tenga un presupuesto parado porque hay un grupo de gente que quiere decir que le den canasta, que le den remuneración, que le den cheques para hacer las supuestas obras o para aprobar el presupuesto, sí. pero ¿y qué es esto?, no es posible. Y nosotros los franco debemos de empoderarnos con estos temas. O sea, no podemos hacer caso omiso con todo mira, lo que sucede en ese Carolina. ayuntamiento municipal y con esos regidores Ven. que tienen años y años sí. ahí haciendo nada. Mira Carolina. Y que ahí, Vamos y que incluso a Incluso ya se sabe de que han, hay, hay audios que han, que han salido ahí de, de regidores que para aprobar obras... Hay que... Billetear. Mojarle la mano. Buenas noches. Bueno, buenos días. Se quedó... ¿qué es eso? Esta mañana, Se quedó donde Fran. Buenos días. Buenos días. Inmaculada. Eh, Inmaculada, ah, chicos. Hola, Inmaculada. Porque está sonando un poquito extraño. Sí. Explícanos, ahí, Inmaculada. Ahí. ¿Qué tiene para decirnos? Con respecto a lo que Carolina está con, con... comentando. Uh -huh. Eso es muy cierto, que hay regidores que el presidente lo convoca para aprobar, a, a, en varias ocasiones lo ha hecho, para aprobar el presupuesto participativo, simplemente no van, primero para hacer el cabello abierto, sus, eh, pasó lo mismo. Eh, convocó, sencillamente no fueron, no había acuerdo entonces también para aprobar el presupuesto participativo, el presidente convoca y ellos simplemente no van. ¿Por qué? Ay. Pero la gloria sea para Dios que ya esa sala capitular se va a desentar. Sí. Ay. Pues verdad, entonces, lo que nosotros decimos aquí, eh, el hecho de que se haya de que supuestamente saboteando el hecho de la aprobación del presupuesto sí. del año 2020. Mira, Inmaculada, algo que tú has dicho. Si sí, esa sala capitular se va a desentar, debo de decirte que Hemos aceptado la candidatura a regidor nueva vez, junto a Manuel Trinidad, quien es el candidato de la Fuerza del Pueblo, la coalición de partidos que le vamos a acompañar, y una eh, cantidad de, de 13 personas que tenemos entre lo que me encuentro yo, la responsabilidad y el compromiso. Ya tuve la oportunidad y esta vez... Acompañar a Emanuel Trinidad, debemos ser los transformadores de ese, de ese proyecto municipal que haga que la sociedad se encuentre satisfecha y que pueda ver frutos con una planificación real de desarrollo en San Francisco de Macorís. Le dejo ya que desde hoy oficialmente, Emanuel Trinidad, como candidato de la Fuerza del Pueblo y quien les habla, Francis Rodríguez, regidor, quien acompañaría a Emanuel en la gestión 2020-2024. Espero el favor de ustedes, que nos reconozcan nuestro trabajo y lo que hemos proyectado y prometido. Sí, de hecho Emanuel no, le mandó un audio a, a sí. para, para que lo a anunciara. Bueno pues mira, también que eh, acá. por eso hacía la, la, la intervención cuando Yarjan, primero porque... Se dan cosas en la sala capitular que al parecer nuestros amigos no han avanzado en lo que ha sido la proyección y que ya yo debo de reconocerle a Alex que ha tratado de transformar eso que por tradición era un problema y que realmente no podemos hacer una administración de reparto. Claro. Recuerdo que la primera vez cuando yo tenía mis posiciones muy claras por las desavenencias en el sentido de la Falta de planificación, la improvisación, me recuerdan. Pero a la vez... Todos, todos la teníamos. Sí. Todos. Pero a la vez, a la vez tenía que indicarle qué hacer. Porque yo no puedo hacer crítica teniendo el conocimiento y habiendo pasado por la sala para que no dejar mi impronta. Sí. Que yo ataco, pero te doy mi, tu receta. Ahora bien, en un momento, recuerdo yo en el primer año de gestión, yo un enero 2 debí de salir al frente de la alcaldía en el sentido que reconocía porque yo debía de ser coherente porque una cosa que le pedía siempre a los regidores al propio Félix Rodríguez en aquel entonces era que ese ayuntamiento no podía tener el tamaño en cuanto a la empleomanía que no correspondía por eso estábamos siempre que nos faltaba dinero y teníamos que buscar dinero en un préstamo para darle el sueldo 13 lo correcto es que se a provisione de el mismo monto que está destinado a pagar un fondo que al final de año claro. se pueda tener que no los lo compromisos pero no también lo ha logrado el alcalde porque ha tenido que tomar otro préstamo en, este, en esta ocasión entonces, para, para poder dar el entonces ese es un punto que no, no le favorece ahora en aquel momento lo que yo favorecía era que no debía dejarse chantajear del partido porque los ayuntamientos tradicionalmente han sido la solución de salario para los compañeros que están fuera. Francis, pero ¿Me entiendes? Y eso no puede ser. Te pregunto, una de las cosas que no, les, Hay no, que no les permitió a la alcaldía tener o manejar a final de año un presupuesto eh, sin tener que coger o tomar préstamos eh, no ha tenido que ver con eh, la manera o el estado económico en el que él recibió el ayuntamiento en principio. No, porque ahí se recibe... Tienes de pago de salario un 25% de la totalidad. Tú imagina, para no hablar de los 300 millones que tiene el presupuesto, tú imaginas 100 pesos, tú coge 25 pesos, es para el personal que va tu salario y el salario de los que están contigo. Okay. Si tú te sales de esa proporción, entonces va a ser un salario, de, va a ser deficitario. Muy bien. Eh, mira, nosotros... Eh... Es posible que se haya aumentado la empleomanía. O disminuido también. Puede. O se haya aumentado el salario y disminuido el empleo. Ahí sí. Eh, mira, ante todo esto, eh, cerrar. Nosotros debemos de ir eh, tomando las acciones necesarias e ir dando los pasos para que esto no pueda, o sea, no continúe pasando en la República Dominicana y en las diferentes alcaldías. Sabemos lo que ha acontecido en la República Dominicana con lo, a lo interno de, de estas instituciones del Estado. Por Dios, sala capitular, no se intervengan para la realización eh, sana y correcta de un proceso, de desarrollo. desarrollista, claro. Proyectense desarrollistas, proyectense positivo. Y la gente que asuma esto como propio, estamos hablando del desarrollo de nuestro pueblo y con gente como esa, no va a ser posible. Vamos a escuchar a... Vamos a, vamos verla, a ver a Muy buena tu planteamiento. Ahí está. Caro. Por Dios. Oyeros regidores, eh, vamos a mandar la cámara hoy para ver cuáles son los que se oponen Vamos y, y, a ver, no, y, no. y cuáles son sus argumentos no es que se opongan, los argumentos, los argumentos ¿no? porque claro. para tú poderte oponer, yo soy de lo que cree que debe de tú dar tus puntos claro, de claro. vista no, en que qué está de yo esa... estoy de acuerdo con que se ponga, se opongan a algunos puntos, ahora bien, tienen que argumentarlo, no es día que eh, no se es pueda aprobar porque no porque beneficia a Alex o beneficia al no, pero PRM. mucho menos no, eso y que, y que hay que darle no, porque eso no lo van a decir prebendas porque si eso es un bandidaje bueno, sí, vamos, vamos a ver los WhatsApp. Los, eh, no, Ahora no, sí, dale romo a los periodistas. Y, nos envía aquí. Eh, nos sí, manda y mandale canasta a los periodistas, ya sabemos diez todo. 10 consejos útiles para disfrutar tu noche. Evita lugar, a lugares, lugares alejados de la ciudad. Prefieres reunirte en lugares, en lugares conocidos y demás. No, Vamos a leerla bien. un poquito más adelante, doctor. Bien, no, no. El sí, está Gabriel, el equipo desde que... de la sí, está El equipo táctico. Qué bueno para que hablemos El problema ahora, que de Zapete de es que se hace que hace un periodismo profundo. Sí, ahí estoy ahí de acuerdo está. con eso. Zapete es un gran periodista. Carlos, de los pocos que quedan. Sí. Carlos Gurdier dice, "Yo pienso que un periodista no debe de usar un medio para desacreditar a nadie Ay. sin averiguar. Pero él presentó pruebas." Porque eh, esa que, persona que, que, que pensamos nosotros que son pruebas El problema es que a veces lo que tú crees que es una prueba en un tribunal no lo es porque o, o no es lo que se pensaba que era No, porque de hecho no lo ha dicho sin contenido, sin sustento Él tiene el sustento porque realmente hay contratos en que se han, Porque eso salva es a la luz pública porque eso Pero hay. eso se va a discriminar allí Porque esa persona tiene hijos y no es la verdad que va a permitir acusaciones alegres de Marino Zapete, porque el enemigo del gobierno, porque él sea enemigo del gobierno, ah, no, sí, sí. y si a él lo están demandando es porque no hay prueba Marisol Monegro dice, buen día con relación al ayuntamiento es irresponsabilidad de todo el que hable del tema, y no dice los nombres de los regidores ah, no. porque Ay. aquí nos conocemos todos Ay, ya, ya. salgan Marisol. los nombres Yerjan, eh, tu fuente que se arriesgue, no hay sí, que decir verdad. quién es, no hay que eh, decir quién es ¿quién la fuente. No tiene que arriesgarse, no atención alcalde de San Francisco de Macorís, el que tiene que arriesgarse y hacer la denuncia es usted y decir cuáles son los regidores que lo bueno. están chantajeando. Claro que sí, ¡Ah, dígalo, Alex Díaz Vamos a cambiar Alex. esa sala capitular, sí. vamos a llevar hombres y mujeres y principios. Corrupto corrupto y identificarlo. Y Llegamos sacarlo. al final de este sí, espacio hay. de mañana. Mañana no hay, nos no vemos. El equipo táctico hay. está Saludar aquí. Saludar a los... <risa> El equipo táctico. Sí, a los caras sucios. <risa>